miércoles hoy toca baño digo video nuevo auxilio Habilidad... hoy toca baño bañese primo marrano auxilio hoy toca baño bañese primo marrano remix auxilio hoy toca baño bañese primo marrano auxilio hoy toca baño bañese primo marrano auxilio hoy toca baño bañese primo marrano auxilio hoy toca baño bañese primo marrano auxilio hoy toca baño bañese primo marrano hoy toca baño, Bañé ese primo marrano. Dale pulgarcito arriba, comenta, a comparte arte. Y así primos termina nuestro video de esta semana. Cuídense mucho, pórtense bien, bañense una vez al año. No sean primos marranos y chao chao.